Hasta que una vez, así bien random, ahí aparece, ni siquiera en el garaje aparece por la parte de afuera de su casa. Y ya lo agarra y ella así como, esto está mucho más liviano de lo que estaba antes. Se da cuenta que ya no están las cenizas. Entonces, alguien le está haciendo brujería, alguien la está molestando, alguien la está acosando. Ella a este punto todavía no sabe, no sabe. Ahora, hay una figura que es... Se, no, los alabemos varias veces que es como un ojo que en esa forma queman la primera vez también había una figura de un ojo dentro de lo que es el maletín la primera vez que, que la sacó ahora, como hemos notado en ciertos TikToks sus puertas se azotan y demás ¿por qué les menciono esto? porque en uno de sus TikToks, no sé... es, es que vean, ahorita les voy a decir, por ejemplo Dicen algunas personas que se ve un hilo como está jalando la puerta Pues sí, digo, obviamente cómo haces ese efecto más que con un hilo o que sea computadora, pero bueno Entonces, que se ve el hilo que jala la puerta y en otro de sus TikToks aparece el hilo Así casualmente, si el hilo era se veía gris en ese TikTok, pues en el siguiente TikTok salía como que Pues sí, el hilo así como eh, amarrado y decían, ok, ya se te fue ese detalle este, ahí está el hilo, ahora cómo lo explicas de hecho sí, leí los comentarios de TikTok y muchas personas le decían en inglés, español y en muchos idiomas, que ahí estaba el hilo o sea que se le había ido ese detalle y ella nunca contestó pues ese hilo que, que estaba pasando y eso fue, creo que lo dijo de cabeza que, que el hilo ahí se le había se le había ido y que le había delatado de que era un ARG no sé si ella trató como de arreglarlo en sí porque después le da otro giro a la historia, donde supuestamente da... O sea, una persona llega a su trabajo y le dice, oye, pues yo conozco a las personas que vivían ahí en tu casa. Una de ellas desapareció, la otra persona está en un hospital psiquiátrico por todas las cosas que le pasaron y pues otra persona te puede ayudar, o sea, yo conozco a la otra persona que vivía ahí, vivían tres... Y pues te puede ayudar, yo te puedo contactar y demás Y ella así como de que, ah, pues sí, por favor Porque la verdad es que no tengo explicación a qué es lo que está pasando para En resumidas cuentas, la persona que está en el hospital psiquiátrico Está en el hospital psiquiátrico Porque, entre muchas cosas, empieza a tener una pérdida de memoria ¿Y este detalle por qué? Bueno, porque ella en varios de sus TikToks, por ejemplo uno, se escucha unos golpazos en el garaje ese, sale ella corriendo, hasta les dice, sí, está bien, está bien, como si hubiera un perro, un animal, y se escucha que un bebé está llorando. Después de los comentarios, mucha gente le está poniendo, oye, ¿qué onda con el bebé? O sea, si había un bebé tirado o lo abandonaron ahí o algo así. Y ella dice, ¿cuál bebé? Yo no recuerdo que haya visto, ni oído, ni sabido absolutamente nada de un bebé. Tal vez me esté olvidando de cosas y demás, y ahí es donde empieza esta situación. Entonces, vemos, este sí me asustó, o sea, este estuvo padre, yo cuando lo vi dije, wow, está otra vez así de que, a ver, voy a checar este lo que es esta, pues sí, otra vez el, el garajito ese, el garajito, porque ya se me fue la palabra, la tenía unos segundos antes de empezar a grabar, porque la y ya se me fue, pero bueno, va al garajito este, y está así como, oye, aquí hay cosas que no había antes, porque se va unos días a casa de su ex esposo porque está asustada entonces dice, estas cosas no estaban o sea, alguien vino y puso cosas nuevas empieza así como que, a ver, vamos a mover no saca todo porque está como todo atascado o sea, tendría que sacar absolutamente todo y hay desde bases de cama maletines gigantes o sea, cosas pesadas y empieza así como que ver una caja y ve que hay unas credenciales y ella como que se hace un poco para atrás, como para que no salga la foto y los datos de primera, y dice, a ver qué es, de cuenta que mete la mano, bueno, aquí lo van a estar viendo ustedes, y dice, iu, iu, iu, está está súper mojado esto, qué asco, qué asco. Saca la mano y resulta ser que está embarrada de algo rojo, lo que eh, da pues a pensar que es sangre. Y ella así de, what?, hasta se ve súper asqueroso, este detalle me choca tanto en videos, tanto en películas Que se ve a la vomitada tal cual, me da muchísimo asco Y ya se ve que está vomitando a Benita TikToks después, igual ella dice ¿De qué me están hablando? ¿Cuál sangre? Yo no sé de qué me están hablando Solo porque lo veo en el TikTok que subí eh, Recuerdo que, bueno no recuerdo, sé que eso pasó Pero es que realmente yo no no me acuerdo de absolutamente nada de eso que pasó, entonces ella poco a poco como que da a entender que está repitiendo la historia de los antiguos renteros que ahí vivían, ¿ok? de que está perdiendo la memoria, de que se está haciendo como, bueno, le dan muchos ataques de pánico y de nervios y demás y así empezó la persona que vivía ahí y que actualmente eh, y supuestamente está en un hospital psiquiátrico los ruidos de su casa, el perro insistentemente ladrando también es algo que, que no cambia, ella va y viene de su casa porque pues, le, pues sí, le da miedo, las plantas de su casa todas, todas, todas, hasta la hierba mala, o sea ustedes saben que podrá estar todo seco pero la hierba la que es así, esa no se muere con nada también saca TikToks donde se ve que absolutamente todo está muerto, sus plantas que cuidaba y demás están muertas. Su perro sí lo cuide todo, no crean que tenga un mal desenlace el perro. Todo está perfecto. Estuvo varios días inactiva y la gente en los comentarios decía que había estado inactiva porque pues una le había tachado lo del hilo y que ella estaba como planeando como pues sí arreglar o enmendar esa situación. Y ella regresa diciendo que pues no estuvo en su casa muchos días y que ya había bloqueado a la persona que la contactó como para ponerla en contacto con los que vivían ahí antiguamente. Entonces pues que ella ya, o sea, pues no podía hacer nada, tampoco se podía salir de ahí porque pues bueno, si tienes un contrato creo que allá les cobran, bueno aquí también en México, cobran una multa en caso de querer terminar el contrato antes, entonces pues que no tenía dinero y que pues también tuvo que cambiar de celular porque el suyo... Eh, pues completamente muere Nos enseña que siguen las plantas muriéndose Que hay como otros mini incendios dentro de su casa Que ella pues nunca se enteró Y de repente suelta un video de la cámara de vigilancia Donde le dice la policía O sea, se ve que hay una persona como en cumplillas y demás Y la policía le dice Es que eres tú, o sea, ¿por qué no sigues llamando? Porque ella cada que le pasaba algo Llamaba supuestamente a la policía, ¿verdad? Porque no se ve ninguna vez la policía y le dice, eh, ¿por qué no sigues llamando si eres tú la que sale en los videos? Y ella sí de que, o sea, la grabación dice que son las 10 de la noche y ella está segura que ella estaba acostada porque al día siguiente trabajaba temprano. Entonces ella sí de que, es que yo no era, yo estaba acostada, o sea, ¿cómo es que estabas acostada si ahí te ves tú en la grabación? O sea, no, no es posible. Y es cuando ella, pues... Así como que se bajonea y dice, no, si sí, es que estoy perdiendo pues completamente la memoria. Eh, en sus últimos TikToks, en los últimos cuatro, empieza a actuar ya muy extraño. Por ejemplo, ya en todos sus TikToks ella habla de fondo o habla mientras los está grabando y en estos ya no dice nada. Su perro se nota como... Bebé. Su perro se nota nervioso. De repente lo está paseando y el perro se para en seco y por nada del mundo se quiere mover y ella así como... Y la gente en los comentarios es así como, eh, si el perro dice, no pasas, pues es, no pases. Porque algo malo está sintiendo el perro y pues tú quieres como que insistiendo en entrar a cierto punto. Y sigue actuando extraño. Les digo, en su último TikTok, que es el que van a estar viendo a continuación... Eh, se ve que ella está, les digo, actuando extraño, pero que las cosas en su casa continúan y continúan y continúan Y ella sigue pues ahí, ya ni siquiera dice nada de que están sus hijos, a lo que yo quiero pensar que el esposo pues ya le dijo así como que Ya tú vete a tu casa y mis hijos se van a quedar conmigo porque pues no están a salvo en esa casa porque pues bueno, están de acuerdo que las cosas no se mueven solas, es obvio que alguien las está moviendo y pues qué miedo que estén ahí los niños. Aunque ella dice que están bien y demás, pues de todos modos es un detalle preocupante. Oh, Dios mío. Y pues bueno, creo que... Bueno, les voy a decir, hay diferentes comentarios en, en sus videos. Unos dicen que es uno de los mejores ARGs. Recuerden, ARG es una historia inventada que utiliza elementos reales como su casa, el espacio donde vive y demás para crear una historia, pero aún así es inventada. Mucha gente dice que es uno de los mejores ARGs que ha, se ha visto desde Ash Vlogs, por ejemplo, o cosas así. Pero otras personas dicen que esto ya fue demasiado... Para que sea una RG. O sea, de que ya ella se nota como alterada y demás, casi no enseña su cara lo cual me hace pensar que sí es como un Ash Vlogs, porque recuerden que Ash Vlogs sí enseñaba su cara y demás, y ya después dijo así como de que, oigan, este pues déjenme en paz, básicamente era un personaje, mi persona está bien, el personaje no está bien, y pues ya, ¿verdad? Entonces a lo mejor por eso ella no muestra mucho su cara, como para que no la relacionen tanto, o para que tipo no vayan a buscarla en otras redes sociales, la encuentran y se dan cuenta de que es una ARG, ella no ha salido a decir, esto es una ARG, esto es esto, lo otro y demás. Ok, entonces básicamente eso es todo lo que hay hasta ahorita, espero, espero no haberme saltado ningún detalle importante porque les digo, tengo media hora hablando sobre esto, ahorita estoy viendo aquí el marcador de la grabación, tengo media hora hablando de esto, espero de verdad que no se me haya ido nada, si se me ha ido algo, eh, díganme en los comentarios, por favor, y bueno, eh, su canal de, de YouTube lo hizo porque la, la persona que llegó a ella para contactarla con, con quien vivió ahí, le pasó unos videos donde supuestamente se muestra cómo poco a poco las personas que vivían ahí empezaron como a volverse locas. Y ella los está resubiendo a su YouTube, a su canal de YouTube, porque duran como de que 8 o 10 minutos cada uno. Si quieren que haga un video como viendo eso y demás, que sea como la tercera parte de esto, díganme en los comentarios. Creo que esta parte ya es la segunda. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho. Si subió algo... Antes de que yo subiera este video, pues se los voy a agregar aquí, aunque ya con voiceover les diré, no sé, no sé cómo voy a estar la edición con este video. Los quiero mucho y nos vemos al siguiente, sus saludos van hasta el final, los quiero muchísimo y nos vemos al siguiente. Bye! Hola fantasmitas, los saludos de hoy son para Jai PSEC. Uh, para Luis Liz Hernández, perdón Para Roxy Liz Ramírez Otro más para Amanda Mendoza Y para Ruperto Antonio Y por último, pero no menos importante Los emoji Bueno, las personas que pusieron el emoji secreto de Instagram Los quiero mucho y nos vamos al siguiente